Bienvenidos a una nueva cápsula de este tu canal, el maravilloso mundo del wrestling. Señores, en esta ocasión vamos a hablar de un tema que me llamó la atención. Digo, sabemos que hace varios días se nos adelantó a la arena celestial Jesús Toral, Black Warrior. Descansa en paz donde quiere que esté el profesor Warrior. Hay veces Descubrimos verdades dentro del gremio de la lucha libre. Y en esta ocasión no es, la no, no es vaya, este, pues la novedad, porque pues es algo que ya se está dando a conocer en redes sociales. Caras vemos, corazones no sabemos, o cómo va. Bueno, no soy yo de tantos refranes. Sabemos que Black Warrior, su tío era Blue Panther. Jamás escuchamos a Jesús Toral habla, hablar mal, vaya, este oh, pues de su tío, ¿no? Siempre fue muy amable, siempre recordó a su tío. Eh, pues la dinastía Panther. Siempre hizo reconocimientos como tal. Eso es. Digno de una persona que siempre respetó a la familia. Pero. Por otro lado, Jesús reza, suegro de Black Warrior, ex luchador, retirado, mejor conocido como Mano Negra. Escribió unas linduras, digo, no tanto es que sea una lindura, sino que escribió unas verdades, como debe de ser. Y por un lado, pues creo que hasta tiene razón, ¿no? A continuación les voy a leer ese texto que escribió en su cuenta de Facebook, Jesús reza mano negra. La verdad es de que cosas vemos, vemos cosas que hay veces, pues a lo mejor entre familia no había un buen entendimiento. A lo mejor por eso de repente pues se sale de control y, Pero dices, a tal grado de ver a tu sobrino que ya parte a la arena celestial y donde lo están velando, tú vives muy cerca. Lo saca a Balcón, el suegro de Blood Warrior, Mano Negra, y vamos a leer ese poderoso texto que me dejó impactado. Lo escribió hace un día... Tuve que sacarle inmediatamente una captura de pantalla. Cuenta Jesús Reza Facebook. Lo más triste. Genarito. Genarito, pues, se llama Blue Panther. El señor ese que se... El otro día, vaya, se desmayó en, arriba del ring de la arena México. Genarito Vázquez, Blue Panther... Sigue siendo el ser humano de miércoles, ya sabrán la palabra. Cínico y malagradecido de siempre. Rebasaste ese límite de mi cordura al observarte subir al ring de la arena México al minuto de aplausos en memoria de tu sobrino Blood Warrior. Mejor hubiese sido evitar la subida. cuando. Eh, a cinco o seis cuadras de ahí estaban velándolo y ni siquiera hiciste ese acto de presencia así mismo te extrañamos también muchísimo en el velorio de mi nieto rancés ojalá Dios te siga bendiciendo con esas actitudes eh, lo que tenía que decir y lo dije. Adiós. Dices. Una falta de respeto. Cometió Blue Panther, malagradecido, tachándolo de pues irresponsable, falta de ética como familia. No hubiera asistido al velorio de su sobrino, Jesús que estaba entre 5 y 6 cuadras no fue bueno para ir a verlo y despedirse y creo que pues muchas veces esto es un chisme tal vez interno, pero cuando sale público esto se hace también público y dije, bueno, pues tenemos que hablar del tema Blue Panther, nunca he hecho un video del Señor porque siempre ha sido como lo ha dicho Mano Negra, Jesús Reza, una miércoles, desafortunadamente, Blue Panther también. Cuando era joven en el toreo de Cuatro Caminos, se sentía la diva. Y hoy, en el 2023, Jesús Reza, Mano Negra, nos da la respuesta de lo que siempre pensamos de Blue Panther. ¿Por qué creen que nunca he hecho un video de Blue Panther? De ese señor de 62, 63 años, que hace algunas, eh, vaya, algún par de meses, se desmayó arriba del ring de la arena México. Un personaje que dijo que fue el castigo en guillotina cuando estaba boca abajo. Eso es mentira, el señor ya estaba desmayado. Muchas veces... Como lo dice Jesús, reza. Mano negra, te das cuenta quién es quién, no tanto porque no haya ido al velorio, sino que te das cuenta que muchas veces las verdades, tarde que temprano, salen a flote. Y creo que Mano Negra lo da a saber quién es quién. Y no lo digo porque no haya ido al velorio sino que te das cuenta que hay gente pues que es desubicada en el sentido de la hegemonía familiar, del saber que hay gente mal agradecida, como lo dice mano negra, señor, no le importó despedirse de su sobrino. Tendrán sus motivos, razones, pero yo nunca escuché a Black Warrior hablar mal de la dinastía Panther. Ahí está, pues, lo que muchas veces nos cuesta trabajo, pero creo que Black Warrior, eh, vaya, al haber sido una persona, un luchador como tal, muy conocido... Mano Negra también, muy conocido. El Blue Panther, pues también, muy conocido. Esto se vuelve tendencia. Esto se vuelve... Perdón, se nos había ido la señal. Y creo que esto da mucho de qué hablar, señores. Blue Panther no asiste al velorio. Me imagino que, pues... No sé si fue cremado Warrior o pues no sé Cristiana Sepultura pero Mano Negra deja al descubierto las actitudes de Blue Panther, tío de Black Warrior, qué lamentable la verdad creo yo que muchas veces te das cuenta cómo funciona no nada más la lucha libre pero bueno, hay gente malagradecida, hay gente que poco y nada les importa, pues tal vez la familia, Black Warrior, su sobrino, alguna vez Black Warrior utilizó parte de su herencia como Black Panther, y la verdad digo, pues, qué lamentable la verdad, escuchar este tipo de notas en redes sociales tachándolo de malagradecido, imagínense, cínico, un ser humano de Nier, Coles, Kate, cinco seis cuadras, y que no pueda ir al velorio de su sobrino. Está muy cabrón la verdad, pero se tenía que decir en este canal, y también se dijo, ¿Quién es quién? Así como hemos hablado de Mil Máscas, ya conocemos ahora a Blue Panther, válgame Dios. Señores, cuando la noticia y el chisme fluye, fluye y fluye, pues tenemos que hablar del tema. Descansa en paz, Blood Warrior a su memoria. Creo que Blood Warrior siempre tuvo la amabilidad de atender a los aficionados, una persona que en sus últimos años trató de cambiar muchas cosas en su vida desafortunadamente pues una fuerte infección se lo lleva a la arena celestial sabíamos, sabíamos que Black Warrior se aferraba a la vida porque le tenía amor a la vida Muchas veces habrá gente que considere que es muy pronto para ir a la arena celestial, y más un luchador como Blood Warrior, con esa preparación física, y que pues, para que se den cuenta todos los aficionados, que no nada más es de pedir líquido vital para reconocerlos Se derivan fuertes infecciones, lo que le pasó a Blood Warrior, Digo, por una cirugía, pero anteriormente una infección llamada sepsis. Imagínense todo lo que se deriva, otro más que se va a la arena celestial como lo hiciera Mr. Niebla, que fue por la misma circunstancia de una fuerte infección en la sangre y eso fue fulminante. Sin más que decir, ahí nos vemos.